La vida de Cheryl Winston siempre ha transcurrido de forma tranquila Hasta que una noche es asaltada en su propia casa Y secuestrada por un serial killer conocido como el silenciador ¿Ya te has despertado? Supongo que te golpeé demasiado fuerte Sabes, por un momento pensé que no sobrevivirías como para empezar con la operación ¿Qué operación? ¿De qué habla? ¿Quién es usted? Mi nombre es James Edward, Doctor James Edward O eso me gusta decirle a mis pacientes Ahora, Cheryl deberá emplearse a fondo si es que quiere sobrevivir a su encuentro ¿Logrará salir con vida? Descúbrelo en El sonido del silencio, el primer radiodrama de Jonas Cruz Reyes basado en la obra homónima.